Muy buenos días, buongiorno da Pablo. El giorno de hoy, como puedes guardar, estoy acá desde un cerro, el volador en Medellín, Antioquia. El álvaro no me la echa a un poquito, pero voy a hacer otro vídeo donde se va a ver el piú la chita. El giorno de hoy, ¿qué cosa facho? Facho un circuito Tabata Total Body. Estos circuitos a mí, a mí me piacen tantísimo porque tú en corto tiempo puedes grandes resultados y hoy vamos a elaborar la gamba, la bracha, el abdomen, todo el cuerpo, voy a hacer un circuito, de, aunque de coordinamento, un ejercicio de coordinamento, un ejercicio de coordinación, voy a hacer seis ejercicios, seis ejercicios cada ejercicio lo voy a, a repetir, lo, lo vamos a hacer por 30-35 segundos, con 15 segundos de recupero. Con 15 segundos de recupero, tú prendes el agua, eh, haces cualquier cosa diversa, te mueves y espera que suene nuevamente la alarma y fai el próximo eh, ejercicio. ejercicio. Ahora, vamos a hacer estos ejercicios Tabata Total Body, que son eficaces, como he dicho, prima. Mira, comando, voy a meter el agua. Eh, pero el de hoy habíamos bisogno de, de una banda elástica Si tú no hay la banda elástica, no te preocupes Puedes prender eh, un peso o dos botellas de agua Y vamos a hacer cuesta eh. este ejercicio la espalda, cuesta este ejercicio para los, pa los hombros Muy bien, muy bien Ok, me piego Lentamente, lentamente, lentamente Lentamente, lentamente Abro, salgo Abro, salgo Muevo los brazo. Muevo, muevo, muevo, muevo. muevo Un pequeño círculo, círculo, círculo. Ok. Torno, torno, torno. Ok. Piego el ginocchio y giro. Me fermo, me fermo, me fermo. Cambio, cambio, cambio, cambio. Ok, perfecto. Lato. Ok. Otro lado Ok. Perfecto, perfecto. prima, como he dicho prima, eh, son seis ejercicios. Un ejercicio vamos a hacerlo 30 segundos con 15 segundos de recupero. Aproximadamente, esto dura 17 minutos con 30 segundos. segundos. Ok, prepárate, prepárate con el timer, prepárate. Circuito Tabata, total body. Todo lo que falló hoy, mañana se verá. Ok, 3, 2, 1, va, vamos, vamos, vamos a meter el volumen, el volumen. 4, 3, 2, 1, 0. Nuestro primer ejercicio. Abro, 1, abro, toco. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, toco. 1, 2, 3, 4, toco. 1, 2, 3, 4, toco. 1, 2, 3, 4, toco. 1, 2, 3, 4, toco. 1, 2,. <risa> <risa> Ese primero estaba un poquito, como un poco de escorrida. Estaba, estaba como, como concentrato. Me preparo para el segundo. Me preparo. Vamos a hacer sentadillas. escuote, las escote. Que el ginocchio. No supere la punta del pie. Ok, se va. Uno. Mano dietro. Tras. Nuevamente. Tras. Dietro. Lentamente. Va. echando Lento. Va. Tra, dietro. Tras. Dietro. Sí. Si, dietro. Ahí viene el no paliato, No importa. No importa. No el Va. Va. Nuevamente. Continuo. Escuote, afondi. Escuote, afondi. <risa> oh, ¿qué pasa? ¿Qué sucede, Valdoria? Estoy haciendo, no. No, vayas, no. Haz eso. vamos a fare plan y piegamento. Plan y piegamento, plan, plan, plan, plan. Plan, plan, plan, plan. plan. Uno, dos, tres, cuatro. Yendo. Uno. 2 3 4 1 2 3 4 lentamente 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 <tose> <tose> <tose> <tose> ah, <tose> Ay, ay, ay, ay, ay. Uh. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. <ríe> El próximo. El próximo me piace. El próximo. Mírenlo acá. Abajo. Uno. Ta. Me levanto. A tierra. Da. Ta. ta. A tierra. Ta. Ta. A tierra. Ta. ta. A tierra. Da, ta. ta. ta. ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A tierra! ¡A uh. tierra! Me gusta, me gusta! El próximo. Acá. Toco. un plan un plan si tú no puedes pega el ginocchio Toca, okay. avante y dietro uh. Perfecto Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Respiro profundo Respiro, respiro Ok, se va total body, total body, todo el cuerpo, el próximo, si tú no hay la banda elástica puedes usar 2 pesos, 2 peces, 2 manubri. El próximo, guardalo, para. el ginocchio lentamente, me concentro, con este ejercicio estamos elaborando la espalda en español estamos trabajando los hombros concéntrate si tú no hay la banda elástica puedes usar un peso, un peso en la mano lentamente ok perfecto, he Efa, fatto nuestro primo, nuestra prima serie vamos a para el segundo, esa segunda serie la segunda, la segunda cuatro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 3, toco 1, 2, 3, toco 1, 2, 3, toco, dale, último próximo, squad, sentadilla, sentadilla, sentadilla, lo facho de frente, lo facho de frente, lo hago de frente, ok, se va, se va, se va, uno, para atrás, nuevamente. Vado atrás, va, lento, lento, lento. Vado atrás, lento. Para todas las personas que nos guardan, desde Colombia, Italia, España, Francia, Argentina, México, todas partes, gracias. Todo lo que falle hoy, domani se verá. continuo, continua, continua. No importa que tú espalle, vaya atrás se siente un poquito total body todo el cuerpo vamos a hacer plan plan doblo pierna 4 y una flexión 1 2 3 4 bajo 1 2 3 4 bajo 1 2 3 4, bajo 1, 2, 3, 4, bajo tu vas donde tú puedas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 se siente, no? se siente uh. PURPIS, PURPIS Burpees eso. Medio burpi. Medio, medio. A tierra. Dietro. Adelante. Salgo. Dietro. Adelante. Salgo. Dietro. Salgo. Adelante. Como Cristiano Ronaldo. Ta. Ta. Cristiano Ronaldo. Está. ¡Vamos! ¡Ultimo! ¡Último! Uh. ¡Plan, plan, plan para un lado! ¡No te rindas, no te rindas! ¡Plan, plan, plan! alarma, no suena la alarma, no suena, no suena vamos, vamos, vamos, estamos casi en la mitad, en la mitad, no te rindas, no te rindas lento, lento finalizando nuestro segundo round, tú no hay el elástico, usa 2 pesas 2 lentamente si tú no hay el pesas, hazlo con la mano solo, con la mano, con las dos manos vamos vamos vamos último último round todo este esfuerzo vendrá para gato ok vamos a iniciar de de, de capo de capo de capo de capo cuatro tocolato cuatro tocolato cato que contrario ok último uno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 3, 4 No importa, suele decapitar, suele decapitar, suele decapitar Adesso, vamos a fare, escuote, ginocchio dietro, ginocchio dietro Dai, último esfuerzo, último esfuerzo Último, último, último, va Dietro, excedo, atrás Dietro, excedo, dietro Lentamente, yendo, dietro, esciendo, dietro, esciendo, dietro, que el ginocchio no supere la punta del pie. Ah, continua, último esfuerzo, dai, se la fai, tú puedes, tú puedes. Ah. Plan, plan, plan pigamento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 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos, vamos. Manca foto. Manca poco, manca poco. Se la fai, se la fai. Se la fai. Soy un gallatore. No una galina. Burpi, burpi. Burpi a tierra va ta ta salgo aterra, ta ta salgo a tierra ta ta salgo a tierra ta ta salgo nuevamente ta ta. Ta, ta. ta ta tierra tierra tierra Vamos, vamos Plan, plan, plan, plan lado Plan lado, plan, plan, plan lado No te rindas. Último esfuerzo. No te rindas. Falta poco. Manca poco. Manca poco, manca poco, dai. Eres un gladiatore. Eres un gladiatore, no una galina, un toro. Ok, se va. Tabata, total body. llegando a nuestro final último esfuerzo, último esfuerzo último se va contrae la tome si en la banda elástica, usa un peso por el giorno de hoy, habíamos finalizado gracias a Tutti por fare este ejercicio oficinante recuerdo, todo lo que fai hoy, domani se verá no dimenticate de far-stretch mira comando si ancora no te has inscrito, inscríbete a DC. De recuerde, Pablo el aéreo pasa, ¿cómo está estado el entrenamiento Magnolia? ¿Cómo ha Gente, people, gente de todo el mundo, ¿cómo está? A lo puedes modificar, para ¿Puede 40 segundos, de hoy le falta 35, pero recuerdo, tú no compites con ninguno, tú compites con tu esteso, todo lo que fallo hoy, domani se verá, de cuore Pablo.